Opiniones a favor y unas pocas en contra ha traído consigo la aprobación de la ley que prohíbe el uso de juca en lugares públicos. Al cuestionar a residentes en la provincia Sánchez Ramírez, estos afirman estar de acuerdo con la prohibición. Que lo lleven porque ahí fuman droga y todo eso, le es una la juca. Eso es una pérdida total y, y a la sociedad lo tiene invadido, a la juventud. Y estamos de acuerdo que eso 100% se elimine educación para la juventud de aquellas viejas, del de, de país entero? Es un sí Porque eso lo está destruyendo a nosotros los jóvenes. Es un árvese. Porque eso, okay. eso lo está destruyendo a nosotros los jóvenes. Sí, yo estoy siempre seguro de acuerdo en que la junta tiene que ser como el sol, la, la el uso de la junta. Que, que, que las autoridades salgan atrás de ellos, porque eso no lo haga punterías, eso no va a eso no le no sabe lo que le meten a eso si sí, es droga, si sí, es perigo, si es más gijuana, de eso no le sabe de ellos. Okay, gracias, ¿te trae acuerdo que es. No, no, okay. haga junta, tonto, madre, no, haya juca, coño, para su Okay y usted está de acuerdo con que se haya prohibido la junta. Sí, estoy de acuerdo con la prohibida también, porque la gente cuando que está empujando y ahora mismo está un de la Ya los dring y la vaina no, no venden nada si no es juzgas que la que se de la Recordamos que la penalidad por incumplir con la ley va desde 5 a 15 salarios mínimos. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.